Mario, el día de hoy, como ya pudieron leer en el título, pues vamos a probar los 40 dulces japoneses más famosos. ¿Ya seguro, seguro el paquete. Seguro el paquete dice que son 40. A ver, saca los todos. Todos los dulces que son, son muchísimos. Así que nos va a tocar probarlos, Mario. Como ya hemos probado varias cosas de otros lados del mundo. Sí. Sinceramente, ¿tú qué piensas de esos dulces? Porque aquí realmente en México la mayoría de dulces son picantes o con chinito Yo siento, Mario, que van a ser dulces, pero no muy dulces como es en México. Y obviamente no van a tener chile, porque acuerda a las bebidas japonesas que probamos que la verdad no eran nada dulces ¿Crees Mario? que sean dulces like? Exacto, ¿eh? esa es la palabra Mario Entonces vamos a comenzar, Exacto, pero va Mario. a ser algo rápido porque son demasiadas. Pues polis, como puedes no ver, acabar. ¿cómo crees que si vayamos a dar la opinión de 40 en un video tan, tan cortito? <risa> que sí se me hace medio cómico, que la mayoría Tiene se... caricaturitas Como cómics, no sabemos en realidad de qué estén hechos porque todo viene en japonés Esos parecen como... Otras cosas Mario <risa> Siguiente. Se me choca este de fresa ¿Para? Son como huevitos A ver, prueba Son chocolates, me imagino, ¿no? Es como un cerealito no, Fresa es poquito. como chocolate Chocolatito, pero de color rosa Con fresa Pues Está rico Siguiente, ¿Sipo? vamos a probarlo A ver, Paul No que. sé qué sea Puede ser como jabón No sé, pero ábrelo Lo que siento mira, que es aquí polvo para que lo abran fácil Es polvito Ah, es polvo Sí, es polvito Es, que es detergente, es, es jabón <ríe> Lo que me sorprendió hay una paleta No Y mira, es el polvito que absorbió ahorita Parece otra cosa no, Parece... no lo vayas a censurar, YouTube Mm, es de mora azul la paleta. Azul? El polvito no le siento sabor. Pruébale, métele el dedo, Mario. A ver. Ahí está, mire. Prueba el polvito. Es como el Tic-Tic. El ah, Tic-Tic ¿no? tic de aquí de México. Pero es como sabor. Uva. Yo toda la vida he visto estos en supermercados, pero nunca los he probado. Bueno, es el lote. No, este. Hay un elotito en forma de caricatura. Nada más que no sabemos si trae chilito. Mira, Mario, esos oh. son los palitos. ¿Es galletita? A ver. ¡Ah, caray! ¡Pruébalo! ¡Oh, Se sabe el o sea, bien rico! Literal sabe un derrote, oh. pero... No es un sabor tan artificial, le pega no, un poquito al real, está como dulcecito, ah? ¿eh? Mm, está muy dulcecito. Da rico, Mario. Ese es el porique. A mí se me antoja como que agarrar man, lo este. No sé qué sea, pero se parece al bocadín de México. Es una banana, es de plátano. Entonces, agarras a si te, te gusta, <risa> Oh, caray, pero es de si sí es plátano, Mario. A ver, ver, ver. ver si ¿sí tipo... te cabe ese plátano en la boca. No, <risa> es muy pequeño, Paulo. Está muy grande, Mario. Está pequeño. <risa> centímetros Date con el plátano Ay, rico. lo amarillo es como chocolate Ajá. pero amarillo es un bubulubo Ay, güey es, es un chocolate. bubulubo Te No más que otro sabor Te me entoja este oh. No sé qué sea Pero trae un Un, un pescado Un tiburón Probablemente sea pescado Allá en Japón comen demasiado pescado Son como oh. laminitas ¿A qué sabe? Si ¿Sí sabe a pescado, Mario? Sabe a papel Pero Huele garito. feo Es que sí, es como que sí es de pescado Huele a pescado uh. A ver cómo pescado seco Pero no sabe a pescado Es como papel con saborizante <risa> Una hoja de papel Y huele La verdad no huele con la granada este es el que me llamó la atención. ¿Cuál? Este. Sigo viendo como que si fuera otra cosa. Pero. pero no, no, ¿verdad? no, no. Un preservativo, Mario. Perfecto. Ah, ah caray, no. es, una, es una pastilla. ¿Eh? Bien raro el sabor. ¿Es raro? Ajá. Ten, mira, pruébalo. Mm. Como una, una alcahacerse. Uh -huh. A mí se me hace que es para los que les queda chorro man. No, yo hablo bien comiendo como dulce, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Nos engañaron Sabe raro man. Es raro, pero rico Esa Yo por si ya la dejé mm. No, ya no me vaya a asfixiar Bájala, cierto sí Este, porque parece Dragon Ball ve los colores? Me imagino que va a ser tipo galletita O la galleta Sabe a ver, galleta, es galleta. No Enchiló poquito. Mm, claro. No, no pica. pica pues no, es es una como sensación. sensación. Así picosita Pues está rico. Es como, está rico. Como botana? Como snack, no, botana. botana Me llama ah. la atención este. Mira. Son los, iguales. Los tres, los cuatro son iguales. No, Lo no que me qué. llama la atención es que el diseño de la letra está bien chido. Están chidos, grandes, muy animados, muy, muy grandes. Animado. Oh, caray, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Que está muy negro ¡Wow! Ya me asustó ¡Oh! Se cayó Se ve raro Como chorizo, oh, como ¡No manches, Está bien rico Es como chicharrón, pero con sí, sabor Sí, es como chicharrón, ¿no? es lo que... porque Es como una papita Yo pienso que los demás sabores van a ser diferentes Pero también me van a gustar, Mario rico! Está muy rico Estos diferentes sabores los vamos a probar Pero fuera de cámara. Sí, bien, no. Mira un chefsito, parece una tostada, ¿Por qué viene en los dulces Mario, Qué raros ah, <risa> Lo que veo, que todo lo que abre lo huele eh. Es que son cosas diferentes Mario, vienen de otro, de otro país De pues. otro mundo, de, ibas a decir. de otro mundo, porque <risa> está al lado del otro <risa> no. ¿No es papa? Es papa, sí, a es ver papa. rica, eso sí me gustó Mario, es como el anterior que probamos De chicharrón, de tubito pero con otro sabor. Fíjate que. Está es rico. Fíjate que es bien raro el sabor pero de raro. los japoneses. Ajá, está raro. Fíjate, es buena Muchas combinación. Pero si son sabores muy raros para nosotros. Los mexicanos. Yo veo que este viene en forma de tubo y trae un arco iris. Una estrellita con arco iris. A ver, es o es duro. Ay, es, es durito. durito. Y mira, no. un chocolatón. Oh, un cerote Ah, no. Eso no, Mario. A si a lo ver. volteas así al revés, va cayendo. Ay, cochina. La ah, no, o sea, qué chino Ya es de chocolate Ah, está bien rico Me encanta el chocolate, Mario Es como choco prispis, pero, pero grandota. una grandota <risas> Exacto Pruébalo, pruébalo Es como choco prispis No, es un grandote está rico, está rico, me gustó no, no, no se sabe bien rico Este lo vi porque está largo ¿Está largo y te gustó por largo, Mario, por no, qué? No, me gustó porque es blandito Ah, ok Es como goma tipo escuincle de México No más que el sabor Le sal, falta el pero... chile A ver, déjame probar A ver, pruébale Tiene gomita? ¿Pero qué sabe? ¿Raro? ¿A pescado? No, pero estoy bien duro, para parece el chicle de talpa Te van a acabar los dientes con eso Ah, está bien duro pero huele bien rico. A bien rico lo único que me ha sorprendido, Mario, que todos los dulces de estos huelen muy ricos. Sabe bueno. Lo que me he fijado también. sabe que, a uva. No, y que casi no usan el picante, nada de polvo de chile, no, nada de eso. Dulce, de dulce, de dulce. De dulce. Es bien raro. Más bien lo raro somos nosotros, ¿no? Mario, los mexicanos, que al dulce sí, le ponemos a picante en el chile, ¿ah? ¿eh? Ese a primera vista veo que es de zanahoria. También veo que vienen en forma de triángulo. Ah, oh, oh. son Son mini logotipos de YouTube, ¿no? Ah, exacto, Mario. del plan. Fíjate, esos salen bien parecidos a esto. Ah, incluso okay. incluso tienen hasta el mismo color. Neta, es el mismo color, Mario, qué raro no, uno está en palito y el otro en triangulito ¿Será el mismo sabor de no, el pues uno No, es la zanahoria, neta Uno dice que es zanahoria y el otro elote, pero me saben igual Nomás, qué raro, sabe mucho verdura Me llama mucho la atención este dulce Como pueden ver, tiene una conchita yo siento que ese es como el juego del calamar Nomás que siento que ya viene desbaratado, Mario Oh, sí, ya ¿Sí? mataron al del juego del calamar Ah oh. El juego de calamar ah. que tenías que recortarlo, ¿verdad? Sí, ahí vienen las instrucciones Buena la manzana No, güey, pero no es de manzana, aquí es de melón, dice ¿De melón? Sí, ahí dice melón, mire Ah, oh, neta, ¿No? <ríe> se me sabe melón, Mario A ver, como la bebida que probamos de melón Lo que me sorprendió, Mario, es que los japoneses usan mucho el melón Y aquí en México no a ver, es que Vamos a probar uno que se ve muy japonés desde la envoltura Se ve como que si fuera polvito de pollo o algo, ah. algo, algo, algo no Suena como polvito, oigan Ah, no, Son, son pastillitas, pero no. Que... Ah, Ajá, exacto. Son pedazos de vidrio. Nos vamos a echar esa ¡Oh! ¡Truena! Ah, estamos... ¡No! Ah, ahí se escucha, ahí se escucha. Ah, un oh. ¿Eh? oh, madre. Estás desbaratando Estás está por dentro. Oh, ay <risa> Y si nos besamos. No, ¿eh? Mira, este sí es como consomé, Como pollo Como un caldo Como caldo. caldo Sabrá caldo de pollo Yo siento O a Mario. caldo de gato porque es un gato Es guajar, nooo Los japonés comen todo, Allá no. se comen todo, los michis. Oh no, vamos a probarlo, nada no, perdemos Si me sale algo extraño es porque si sí es Nunca gato Nunca has comido antes y va a ser la primera vez ah, que vas a probar el gato Huele de nuevo Mario ver, ¿cómo como cómo galletas ah. Son como papitas Como pedacitos Pero chiquitas Como pedacitos de gato Ah, no, como uñas de gatos A ver qué. No sabes? tiene mucho sabor. ¿A qué sabes? Es como galletita, pero no tiene mucho sabor. Muy claro, parecido, raro. muy similar. No, claro. Este es de la marca KitKat. Así que vamos a abrirlo porque este viene en japonés. Vaca. Parece otra cosa. si es que esa marca es buena no oh, no el chocolate amargo no me gusta el chocolate amargo a los que les gusta el chocolate muy amargo, amargo muy a mí no me gusta buena. a mí me gusta el chocolate muy dulce el que me llamó la atención es ah. el Pikachu Pikachu miren Pokémon Órale. Siento que este va a ser chicle y me Ajá. voy a convertir en Pikachu. O te va a explotar y... la boca, porque mm. Pikachu es eléctrico, Mario. Y voy a sacar rayos por <risa> todo el cuerpo. Voy a sacar rayos por la cola. Que es goma de mascar. Está rico. Es como chicle, pero más chicle, pero más... más suavecita. Mm. No se pega, no. No, no, no se pega pegan en la bien. boca. Otro que me llamó la atención es este. Este viene como medicamento. Ah, esperemos, no pasen efectos secundarios malos. <risa> o sea, te voy a estar en el hospital todo ahí, <risa> y toda ahí trabada. La pastillita naranja. Una pastillita. La pastillita. Es chocolate, pero es como el <risa> M's. Ah se ah, me da pero más chiquito a mí me hace bien raro pero no, se ve que no me va a gustar órale es como una empanadita pero, pero ya de desde como, hace mucho la hicieron Ajá, como de así como muy antigua muy vieja echada a perder que es lo que me fijo que todo quieren hacer como chicharrón no sé por mm, qué no el sabor es raro como pescado no me, no, vamos a probar este oh, este es un koala. Miren el koala. Oh, a mi de chocolate. Ah, sí, sabe a rico. Ese sí le doy un 10, este sí lo comería a diario. Ah, bueno. Diario lo comería en Japón ese koala relleno de chocolate. Ajá, exacto. O relleno de popo. <risa> <risa> son, son algas marinas, marinas son, son algas. Nah, no son <risa> algas. Tal viene envuelto como sushi, Mario Sí, mayo. trae alga. Está envuelto algas alga marina. En chicharrón. Ah, pero más rico. Pues, bueno, más por la vida mañana que es saladita. A ver, si sí sabe a sushi? Pues más bueno que los anteriores chicharrones. Ya probamos toda esa variedad de dulces japoneses. Y pues, la verdad, esperemos les haya gustado el video. Y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Ajá, que... Y también recuerden ver todos los videos y compartir y dejar su like. Y también seguirnos ahí en Instagram, Mario. Exacto, por favor. Y pues, te le pones a estos dulces? A estos dulces, yo la verdad, como no estoy acostumbrado a lo japonés. La verdad, Mario, mmm, está. Pero no tan bueno Pero si sí le doy un 8, Mario de No, yo, yo un 7.5. <risa> y por favor, vámonos. Hasta la y próxima. que les haya gustado este video. Ay